Mi principal línea de investigación son los algoritmos de optimización, que son algoritmos que parten de una solución a un problema y la van mejorando con el tiempo, usando técnicas como el algoritmo evolutivo, que se encarga de imitar la selección natural para obtener nuevas soluciones a partir de las anteriores, y poco a poco se van mejorando. Eso lo he aplicado, o lo tengo aplicado a muchos campos. El principal es la inteligencia artificial y los videojuegos, pero también lo he aplicado a otros campos como la programación distribuida, o la programación paralela con grandes ejecuciones de, de, en clúster, con nodos que entran y salen de manera dinámica, etc. Y por, terce, por la tercera línea de investigación que, que llevo, estas es con la monitorización del tráfico. ¿vale? Es, eh, consiste en utilizar balizas que eh, captan señales del, de los móviles para eh, ver dónde eh, estudiar la movilidad de personas, tanto en edificios como en carretera el monitoreo de un flujo de transporte es muy interesante, por ejemplo, para estudiar las migraciones. Se puede estudiar la migración de... No todo el mundo puede poner una cámara con lo costosa que es y lo invasiva que es, pero podemos ver eh, todo el mundo que se mueve suele llevar un móvil. Entonces, identificando ese móvil de manera unívoca y anónima, por supuesto, eh, podemos estudiar las migraciones a lo largo de varios países, podemos ver el, el, por ejemplo, el paso del estrecho, la, la cantidad de gente que se mueve, en qué estaciones de servicio para, eh, cuánto tiempo tarda, o, por ejemplo, se ocurre también eh, para medir la gente que va una, a una manifestación, para calcular de verdad el, el número de, de asistentes o, o también se me ocurre, sí, sobre todo se usa también se puede usar también para temas de publicidad para ver si alguien se para delante de un escaparate, cuánto tiempo está viendo eh, ese escaparate o si se mueve una barra de bar u otra, o, o cosas así. El tema del inteligencia Artificial, pues eh, una parte también del toco es que el Machine Learning eh, eh, aprende a partir de grandes conjuntos de datos, o sea, obtener datos de, de cualquier eh, campo como qué sé, el marketing, eh, vivienda... Eh, ...incluso medicina, eh, se permite aplicar estos algoritmos... ...para extraer conocimiento a partir de, de ellos". La verdad es que es un tema que, que me preocupa bastante como investigador en el tema. Yo intento que todo lo que, lo que sea sea lo más anónimo posible, pero es difícil encontrar una anonimidad compleja, a pesar de que nosotros utilizamos funciones que permiten la, la anonimización de datos y tal. Existen técnicas que permiten, en, enlazando otras redes, extraer información que de primeras no, no, no era pública. En que yo, yo pongo a, la, a disposición de la comunidad, de hecho son muy abierto al Open Data y Open Science, pongo un, un dataset de datos Oculto el nombre y son anónimos, no sabemos de quiénes son, pero si guardamos que una mujer de 25 años ...de el código postal 18009 que nació el 24 de septiembre del 95, pues a lo mejor no hay tanta en ese código postal. Podemos coger el del censo enlazarlo y sacar información y podemos ver los registros médicos de esa persona. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando tratamos con grandes cantidades de datos. Y creo que también la, la sociedad como tal debería empezar a, a reclamar más legislación en este tema. No es normal que empresas como Facebook o, o Google o Amazon tengan tantísima, tantísima información de nosotros. La gente suele decir, no, bueno, a mí me da igual, eh, no tengo nada que esconder. Ya, hasta que pasa lo que pasa y eso que no tienes que esconder, pues... Tienes que esconderlo. Entonces En ese caso siempre digo, ¿no tiene nada que, que esconder? No. Ah, pues dame la contraseña de tu correo para verlo. No tiene nada que esconder, ¿verdad? No, no, yo no. Y si trabajas yo en Google, ¿qué podría hacer? ¿Qué? Entonces es un tema que, que preocupa y debería mover más a la sociedad. Yo a mis alumnos les digo siempre, mucho cuidado con lo que ponéis. No dejéis todo en manos de una empresa. Utilizar bloqueadores de, de publicidad. Utilizar de plugins para el navegador para que no os traqueen. O sea, es un, o sea, por un lado es un tema muy interesante donde se puede extraer mucha información muy útil para la sociedad, pero por otro lado en malas manos puede, puede ser una, una arma peligrosa. Yo creo que si se, se, se, se legisla se elegirla bien y hay... de hecho la Unión Europea está moviéndose hacia eso. Claro, el tema es eh, la Unión Europea puede poner legisla lo que quiera, pero la, la ley china no. Y claro, si nos metemos en una página china, compramos una, un webcam china o, o lo que sea, por mucho que la Unión Europea quiera legislar eso y proteger a los ciudadanos, quizá otros países no lo estén haciendo. Entonces creo que nosotros debemos ser muy responsables, nosotros como, como usuarios, y no solo pensar que cualquier cosa que hagamos va inocua. Hay que, yo creo que debería concienciar más a la sociedad para que tenga cuidado con, con todas estas cosas y que los gobiernos metieran legislaran mucho más en esta... En, esta, en este ámbito. Eh, yo creo que la inteligencia artificial, la gente siempre dice no, la inteligencia artificial, oh, las máquinas nos van a invadir, Skynet, no sé qué... La, la inteligencia artificial son muy buenas haciendo una cosa, pero solo una cosa. Diles a la inteligencia artificial que haga otra cosa y no va a saber. Por ejemplo, el que, la inteligencia artificial que ganó a, a Google AlphaGo eh, es muy buena, ganó al campeón del mundo, cuatro veces contra cinco, y, uh, ¡uh! Dios mío, ha ganado algo muy difícil que el Go. Es solamente pueden jugar los humanos. La inteligencia artificial no podía hasta ahora, que ya, ya gana los grandes maestros. Pero ahora el Go le metemos una nueva regla, que sea la ficha amarilla. Que la ficha amarilla solo se puede poner en la esquina, por ejemplo. Y ya todo lo que ha aprendido esa inteligencia artificial no sirve de nada. Un niño de 3 años le gana. Claro, tiene que volver a aprender, pero ya otra vez tiene que ponerse otros meses hasta entrenarse, bla bla bla bla bla. El tema es que la inteligencia artificial es muy difícil que se adapte a cambios. O sea, Las inteligencias artificiales actuales son muy, son muy buenas haciendo una tarea súper específica. Ahora, tiene que hacer otra tarea y la, el modelo ya entrenado, ya, que ya ha ya aprendido, no puede adaptarse a, esa, a esos cambios. El sí, siguiente sí. paso es la inteligencia artificial general, que permita moverse de eh, entre estados cambiar de tareas cambiar de a, adaptarse a lo que a lo que necesita hacer pero yo creo que el fondo de inteligencia artificial es multiplicar una matriz por otra la gente se piensa que estamos haciendo cerebros súper complejos y en el fondo es coger una matriz de números se multiplica por otra matriz de números y sale otro número ya está La inteligencia artificial no sabe ni lo que está Si sí, puede detectar bandera la inteligencia artificial no sabe el concepto bandera sabe que ha salido un 7 y nosotros los humanos decimos ah el 7 igual a una bandera pero el artificial como tal no sabe lo que es y yo creo que va a ser muy difícil modelar el, el cerebro eh, lo que dicen, el cerebro es tan avanzado que nosotros lo entendemos, pero lo suficientemente avanzado para no entenderlo, porque si lo entendiéramos no sería tan avanzado eh, es complejo, o sea, a nivel cuántico y tal, los movimientos que hay en el cerebro y tal eh, son muy difíciles de, de computar o sea, son cosas muy diferentes, no sé la verdad el futuro que nos traerá porque hay tantas líneas abiertas, tanta gente investigando y tal pero yo creo que si la gente se, se centra en usarlo para el bien de la, de la sociedad, que no se use para, ya sabemos qué tareas, yo creo que puede ser una, un gran avance, que puede ser el siguiente gran paso de, de la humanidad. Usar la inteligencia artificial pero para, para el bien, o sea, para detectar enfermedades, para eh, mejorar, si me gustaría a mí, mejorar la vida de la gente de, de forma general.